Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 3.6. Suicidio. Aun cuando se aparte un poco del objeto principal de esta obra, pero, dado su enorme importancia, enfocaremos brevemente este aspecto negativo de la vida. Comenzaremos con la interrogante, ¿es el suicidio una solución? Si la vida terminara con la muerte del cuerpo físico, sí. El suicidio sería una solución a los problemas o motivos que inducen a tomar tan drástica determinación. Pero, ¿termina, realmente, la vida con ese accidente que denominamos muerte? Enfáticamente, podemos aseverar, la vida no termina con la muerte del cuerpo físico. Como puede apreciarse a través del análisis de los temas tratados, el cuerpo físico es tan solo un instrumento de manifestación del ser real, del espíritu, que es inmortal, el cual tiene vida propia y cuerpo de manifestación, aunque en otra dimensión fuera del alcance de nuestros sentidos físicos. Con conocimiento pleno de este aspecto del fenómeno humano, podemos afirmar que, el suicidio es el mayor de todos los disparates que el hombre o la mujer pueden cometer. ¿Por qué?, preguntará alguno, porque, los sufrimientos que esperan al suicida, son horrendos. La primera decepción que aguarda al suicida, es sentir que no ha muerto, que el intento de suicidio ha sido frustrado, pues, siente que sigue existiendo, que no ha muerto. Siente bullir en su mente los mismos problemas o motivos que le llevaron a esa determinación extrema. Comprueba, con gran amargura, que su intento de privarse de la vida, que su determinación de desaparecer, que su holocausto, han sido en vano. Y con esta comprobación, se desespera, y en muchas de las veces sigue empecinado en destruirse, llegando en su desesperación, hasta la locura, y en muchos de los casos, tiene la sensación de vagar por un espacio tenebroso, como loco, tratando de huir de sí mismo, sin poder conseguirlo. Otros casos hay que, comprendiendo que no han muerto, ya que siguen sintiendo con más intensidad, sin poder desechar de sí, los problemas o motivos que le indujeron al suicidio, Comienza para ellos una etapa de dolor, cuya duración está en relación a los motivos que les hayan impulsado a cometer tal dislate. Y, porque el recuerdo de esos problemas no desaparece, preguntará algún lector, porque existen en su mente, que no muere. Y por si todo esto, fuera poco, hay algo más que es necesario conocer a fin de que, si en algún momento de vuestra vida, vuestra mente llegare a ofuscarse, podáis vencer la tentación del suicidio, Conociendo las consecuencias El suicida, no tan solo Noroeste ha podido liberarse de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus sufrimientos No tan solo se halla impotente ante el suplicio que significa para él la visión clara, patética de los motivos que le indujeron al suicidio Sino que, en las más de las veces se ve rodeado de una penumbra u oscuridad impenetrable y siniestra Con la sensación de los dolores terribles que ocasionaron la muerte del cuerpo físico el ahorcado, por ejemplo, que buscó en la muerte el sueño eterno, en muchos de los casos experimenta, durante largo tiempo, la sensación de estar colgado y no poder desprenderse o también junto a aquello de lo cual trató de huir. ¿Y por qué esto? Porque, en esa otra dimensión, la mente es la fuerza motora, y donde ponga su pensamiento ahí se traslada, aun cuando no lo desee, aquel que escoge un veneno, pensando que solamente experimentará el dolor de unos minutos, Sentirá durante mucho tiempo los estertores de la muerte, los dolores atroces del efecto del veneno destruyendo sus vísceras, el ahogado, el asfixiado, la desesperación tratando de librarse de la asfixia, aquellos que creen que, pegándose un tiro escaparán de la persecución, dejando de existir, pobres criaturas, en las más de las veces, durante un tiempo que varía según hayan sido los motivos. Sentirán el estampido constante del tiro y el dolor de la penetración de la bala. Necesario es aclarar, que no todos los casos son iguales, aun cuando el mismo procedimiento haya sido empleado, pues, cada caso varía según hayan sido los motivos que hayan impulsado al individuo a tal determinación. Aquella persona que, por enfermedad, haya recurrido al suicidio en la creencia de que, con la muerte del cuerpo dejará de sentir el dolor, que descansará para siempre despertará muy pronto sintiendo los mismos dolores, y una gran angustia se apoderará de ella, al comprobar que no puede morir, porque, el suicidio no libera de los dolores, y en algunos de los casos, el alma del suicida continúa ligada a su cuerpo carnal, sufriendo lentamente las fases de la descomposición y las sensaciones dolorosas aumentan en vez de disminuir, siendo que, lejos de abreviar su sufrimiento, lo prolongan, aquel que, por mala situación económica u otro motivo, cometiere el error de suicidarse por falta de valentía en afrontar la situación, dejando el hogar abandonado y los hijos sin amparo. En la creencia de que con la muerte se verá libre de sus preocupaciones, despertará viendo el cuadro de dolor que causa, y a su esposa e hijos en peor condición por su abandono, y el dolor moral de no poder apartarse de su familia, porque sigue imantado a ese ambiente, y su impotencia para poder remediarlo a la vez que la tortura de su arrepentimiento por su cobarde acción. Como puede apreciarse claramente, el suicidio no es una solución. Muy por el contrario, empeora la situación. Más aún, tendrá que volver a encarnar, cuando le sea permitido, y pasar por las mismas vicisitudes anteriores al suicidio, hasta superarlas, porque el suicidio es un crimen contra sí mismo, es una fuerte violación a las leyes de la vida. Y esta violación, este crimen, es el resultado del desconocimiento de la realidad de la vida y de la ignorancia de las consecuencias. Porque, si alguien en un momento de ofuscación y por desesperado que esté, sabe que la vida no termina con la muerte física, que seguirá existiendo, si ese hombre o mujer llega a conocer que la muerte no le liberará del recuerdo de sus problemas, y que por el contrario, su conciencia libre del cuerpo carnal será más clara, más intensa, y que, a más de esto, con el suicidio crea las causas que producirán sufrimientos horribles, ¿no os parece, amable lector, que ese hombre o mujer reaccionará y se sobrepondrá al motivo de su desesperación, superando la crisis? Psicológicamente, el suicidio es un intento de evasión de la vida, debido a un falso concepto de la realidad. Jamás se suicidará quien tenga la convicción plena de su inmortalidad como ser pensante. Como dice un amuno en uno de sus ensayos. Los más de los suicidas, no se quitarían la vida, si tuvieran la seguridad de no morirse nunca sobre la tierra, volumen 2, páginas, 38. Y una buena parte de responsabilidad corresponde a las religiones positivistas, que con sus conceptos creados en épocas de oscurantismo e inadmisibles a la razón del hombre de hoy, y en su práctica del culto externo y abandono de los principios fundamentales de la religión, han llevado indirectamente a la pérdida de la fe en la realidad espiritual. Amable lector, tú y yo, arrastramos deudas por errores en el pasado y aún en el presente. Tú y yo, podemos redimir viejas deudas salvando una vida, salvando a alguien del suicidio. Lleva este conocimiento entre tus amistades, pues entre ellas puede haber alguien que esté próximo a caer en esa obsesión.